Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Y hoy tenemos este primer tanque premium Premium de nivel 9, Sabaton con World of Tanks Este acuerdo que han llegado la compañía de WOT, obviamente Wargaming con la banda de, de, de rock de guerra, los Sabaton Así que bueno, acá vamos a estar un poquito analizando ¿Qué es este STRBK. El primer tanque premium de nivel 9, tier 9 del juego, ¿ok? O sea, hasta ahora no hay ninguno, sí hay tanques de recompensa, como es el caso del Phase 1, del Charfuter, del objeto 277, eh, perdón, del objeto 777, el 277 del tier 10. Eh, el el objeto 777 versión 2. Eh, así que, que, bueno, hay tanques de recompensa, pero no hay tanques premium de nivel 9, ¿bien? Este sería el primero en su clase. ¿Y qué podemos decir de este tanque? Bueno, vamos a verlo directamente. Esperen que la saco a Flor de aquí. Y vamos a ver directamente... Eh, vamos a analizar acá mismo de qué va este, este vehículo. Bueno, ahí hice, un pequeño, hice una pequeña pausa en el video para, para poder darles un poquito más de calidad visual. bien, Porque estaba al mínimo prácticamente... Bueno, a ver, chicos, eh, tiene como unos ribetes así como que dorado por los costados. Que le sale como un aura, no sé cómo decirlo. Ese humo raro ahí de los Sabaton. Pero bueno. A mí la skin me encanta, realmente me parece un, una locura. Y este vehículo se, se puede estar logrando eh, su obtención en lo que es la maratón. Bien, si van haciendo la maratón, que aquí ven que es este espíritu de guerra. Eh, a partir de 10 etapas que pueden ir completando, ya sea por habilidad o ya sea por eh, constancia, no me acuerdo ahora cómo, cómo es que se dice. Ah, compromiso, bueno, compromiso o maestría, son las 10 etapas que pueden ir logrando logrando sacar el vehículo. Pero bueno, ya de esto estuvimos hablando. ¿Qué? Es capítulo 2, a ver, estaba viendo algo. Eh, oh, ok, armadura brillante, bonito, bonito. Está muy lindo. Bueno, eh. Acá es lo que te van dando cuando tenés el vehículo, ¿bien? Cuando tenés el vehículo te, te dan dando misiones para ganar estas cosas que aparecen aquí. Eh, por día, tuc, tuc. Mira, tenés, eh, bien, varios días, varias reservas y demás cosas. Pero bueno, eh, esto lo pueden ver ya directamente en el garage, así que no vamos a hacer, eh, no vamos a perder tiempo en eso. Pero eh, lo que sí vamos a estar viendo y analizando es de qué va este vehículo, este tanque premium, ¿bien? Tanque premium de Tier 9, el primer tanque premium de tier 9 del juego eh, Yo lo estuve jugando, lo estuve jugando un par de partidas Y la verdad es que me pareció un, eh, un muy buen tanque Me pareció un muy muy buen tanque Lamentablemente cuando lo jugué me estaba terriblemente No sé si era el servidor o mi internet o mi computadora o lo que fuera Pero no prácticamente los tiros salían 10 minutos después <risa> básicamente, pero eh, lo probé, tuve un 67% y no sé cuánto daño tuve, poquito, tuve un poquito daño causado en tres batallas Pero básicamente fue por eso, pero podría haber hecho mucho, mucho más El tema es que, ya les digo, no, no, no tengo una buena internet, ahora igualmente lo vamos a probar eh, Y lo vamos a ver en el campo de batalla, aunque obviamente no, no siempre es eh, totalmente decisivo Porque obviamente hay gente que lo juega de otra manera, de otra forma, yo lo juego de, de a mi manera obviamente y, y ahora lo vamos a estar viendo justamente a eso Bueno amigos, entonces Vamos a ver directamente lo que tiene que ver Con las características de este STRB-K eh, Tanque pesado, ¿bien? Tanque pesado eh, con la tripulación de los Sabaron, los Severon o Sabatono, como quieran decirles Daño promedio de 390 es lo que pega este vehículo Tiene una munición AP como munición estándar. Tiene una APCR como munición premium. Uh, y tiene una munición explosiva. Que tiene una velocidad de proyectil de 900. Y penetra unos 53. Bien. Y estaría haciendo un daño promedio de eh, 500 más o menos. 480. Bueno. 480. Eh, 390 como decíamos. Penetra con AP 252. Lo que no es tan mal. Y además la velocidad de esta munición es muy buena. Después el, el proyectil APCR. El perforante de compuesto rígido penetra unos 310 y viaja directamente unos 1350, lo que es un 33% más, un 34% más que esta, que esta munición estándar. Eh, obviamente, <coughs> puedes comparar lo que vale una munición con la otra, ¿bien? También es, es, es parte de esto ir fijándose lo que vale una munición. La AP vale 1015 créditos y la munición premium vale 4400, ¿bien? La PCR vale, 4, o sea, vale... Prácticamente no, vale más del cuádruple, ¿bien? O sea, vale por cuatro y un poquito más incluso. Eh, porque por cuatro serían cuatro mil quince, eh, sería. Así que es más de cuatro veces el valor de la munición AP. Obviamente siempre lo más económico es tirar explosiva, pero no tirar explosiva en el tanque, porque salvo que sea rematar a alguien que tiene dos de vida, pero si no no te merece, no te merece la pena. Eh, después tiene estos faritos adelante que están muy buenos La verdad es que la estética del tanque me parece Muy linda, muy buena Ahí se apaga, no sé si es por Debe eh, ser como una especie de bug Para mí, porque O oh no, no sé Digo, el humo ese que le sale el motor, ¿Ves? si la dejo la cámara si encendido, mientras más lejos más Se enciende, mientras más acerco se apaga WTF, pero bueno eh, Seguimos Después, recarga 9.49. Obviamente yo lo tengo con la barra, lo tengo con el con con el, perdón, con el perdón, endurecimiento y con la ventilación. ¿Por qué le puse esto? Porque estaba probando, básicamente. Y la verdad es que no, no veo que vaya mal. Los tiros van a donde van, donde tienen que ir. 0.30 de dispersión, fíjense. Obviamente con la comida, ¿no? Pero la velocidad de apuntamiento 2.2. Vamos a caer la comida para aquellos que no utilicen comida en sus tanques. Y que además no me, no me parece mal porque... Primero porque están en todo su derecho Pero además es un tanque premium Con lo cual tal vez eh, en algún punto no tenga tanto sentido eh, salir tan equipados Pero bueno, yo me gusta jugarlo así porque me gusta que, que el tanque sea eficiente en batalla O lo más eficiente posible, ¿no? Eh, pero bueno, recarga 9.91 Menos 10 ángulos de depresión Velocidad de giro de cañón con 39.25 18 ángulos de elevación Lo que no está para nada mal pensar que tienen menos 10 de presión es un montón eh, Después tenemos Velocidad de apuntamiento de 2.2 O sea, eh, relativamente Bastante ligera es la carga De este, de este cañón Y eh, podemos decir también Que la dispersión es de 0.31, 0.30 Si le pones la comida Y tiene un DPM aproximado de unos 2.362 Yo tengo esta tripulación porque um, Usé un par de libritos que tenía de entrenamiento Por ahí Y, y bueno Ahí pude levelearla para que más que nada para que ustedes vean cómo queda el vehículo. Ya cuando está más o menos eh, con una tripulación decente, ¿no? Porque si no, sacarlo con una tripu así muy con, con cero no. Mm, o sea, no, no, no, no, no, no sería realista y no le estaría diciendo a ustedes realmente lo que, lo que es el vehículo en sí. Sí, obviamente, en algunas otras ocasiones he sacado vehículos así porque no siempre tengo libros eh, para poner la tripu, pero en este caso sí tenía un par, así que bueno. Eh, más que nada para eso les, les quería mostrar. Yo le puse... Bueno, el sexto sentido viene, pero le puse... Eh, perdón, hermanos de arma viene. Y que en realidad acá es banda de hermanos. Band of Brothers. Eh, y le puse sexto sentido y detección de sonido. Porque vamos a un tanque que vamos a estar en primera línea por lo general... Eh, incluso contra tier 10 también Podemos estar en pedañía. salvo que Bueno, tengas algo muy grosso adelante Tipo Chieftain Time 279 Que igualmente con la torreta podés bancartela Pero es que te van a entrar igualmente eh, Tenés que tener mucho mucho cuidado eh, Después a lo que es el El artillero Le puse mmm, Disparo instantáneo para mejorar la precisión de, Del cañón en movimiento Y ojo mortal para tratar de hacer O tener más chances, por lo menos incrementar esa posibilidad que tenés de, eh, de hacer daños críticos al enemigo, después este tiene marcha suave también para mejorar la presión del cañón y tiene reparaciones, obviamente siempre hay que tratar de reparar, Mira las orugas gigantes que tiene, o sea, te van a traquear por todos lados eh, y después le voy a decir unas cositas de, de, del chasis también que, que lo estuve viendo mientras jugaba, bueno, acá al operador de radio le puse mmm, conciencia de la situación para poder tener mejor visión y mejor detección dentro de mi, de mi, de mi rango y le puse señal amplificada porque quiero poder disparar eh, hacia los eh, puntos lejanos del mapa donde los ligeros estén allí eh, espoteando. Yo estando en primera línea, torreteando con este vehículo y mientras más sea el alcance de tu radio, el alcance de señal de tu radio, mayor va a ser la, el dibujo de tus enemigos dentro de, de tu visión en el, mapa de, en el mapa de batalla random o lo que sea que juegues. Eh, y al cargador le puse bueno, eh, reparaciones y almacenamiento seguro la verdad es que no sé por, o sea, no tenía muchas opciones tampoco porque no, no viene con muchas otras alternativas, era ponerle camuflaje que no me rinde para nada, podría haber sido lucha contra incendios, pero es que no sé porque no sé realmente si lo prende en fuego para eso igualmente llevo el matafuego y intuición no me vale mucho la pena y subiendo la adrenalina, adrenalina tampoco entonces eh, me pareció que lo mejor era esto por por si las moscas, para que no te rompan tanto el compartimento de, de la munición. Bueno, seguimos con la resistencia. Puntos de vida, 2040, pero tiene más 190 de, eh, de HP o, o, o, puntos de, o puntos de vida, por decirlo así. Eh, porque yo le puse, obviamente, que el endurecimiento, ¿bien? Para tener un poquito más de resistencia. Tenemos 2040, si sacamos la cuenta, menos, eh, dijimos, 100 90, da un total de 1850 puntos de vida. Lo que a mí me pareció, no te digo que mal, pero me gustaría tener más puntos de vida. bien De 1850, sacar 200 puntitos más de vida me parece bastante relevante. Si sí te puede llegar a hacer la diferencia de una batalla. Eh, entonces, nada, me parece que, que, que está bueno ponerle esto. Porque realmente, eh, no, no, no, no veo que, que valga la pena ponerle otra. Otra de las cuestiones, porque no, no, no es que sea un, un tanque impreciso o que sea un, un vehículo que, que necesite otras cosas. Sí, podrías ponerle, por ejemplo, no sé, podés llegar a ponerle tal vez un. ¿Cómo es que te digo? Un estabilizador, podrías ponerle tranquilamente. Va a hacer que seas más preciso al momento que giras el, el cañón. Eh, ves acá te dice Menos 20% a la dispersión durante la rotación Y el movimiento del vehículo Le puedes poner también el mecanismo de rotación mejorado Que va a hacer que tengas Un menos eh, 10% de la velocidad de rotación del cañón, más eh, 10% de la velocidad de rotación del chasis y menos 10 a la dispersión durante la rotación eh, del cañón y luego disparar así que tu retícula va a quedar más cerrada luego de que dispares así que no sería una mala opción yo entre este y este me quedo con el mecanismo de rotación mejorado eh, porque porque sí, porque me gusta más en todo caso si no, puedes hacer la otra opción que usan algunos, que es medio loco pero también no, no, no está mal algunos le ponen ópticas ¿Por qué? Dirás, ¿para qué caramba quiero yo tener ópticas? Porque a veces pasa que te dispara algún mediano por ahí Y para poder detectarlo, si no tenés un ligero por tu zona Porque el ligero decide ir por el otro lado Por lo menos sabes que vas a detectar a quien te esté disparando Desde una zona una zona no tan alejada eh, Pero realmente no sería lo recomendable Aunque he visto que algunos chabones lo usan igualmente Y no me parece mal porque yo lo, lo he usado Le he puesto ópticas a algún que otro pesado A ver, no a un mouse obviamente pero aún de estos eh, pesados medio medianos que cuando salen en mapas abiertos estás en el horno porque te ven de todos lados y no ves a nadie. Bueno, entonces eh, también podría ser una, una opción válida. Pero ya te digo, primero yo lo que haría le pondría o endurecimiento. O bueno, el endurecimiento lo que le decía es eh, me da 190 puntos de vida, que es un montón. Y además te da otras eh, capacidades que es que mm, te hace más resistente a la suspensión. Eh, más 20 a la reparación de la suspensión, a la capacidad de carga, eh, menos 75 al daño de chasis provocado por el daño que recibe la suspensión durante un impacto, bueno, un montón de cosas. Eh, bueno, eso. Obviamente el barra recarga siempre y ventilación es una posibilidad. Ya cuando tenés eh, un par de habilidades, la ventilación está buena porque te da un 5% más a todas las habilidades. Si no tenés habilidades, no te serviría tanto bien Porque estás mejorando sí Las capacidades del vehículo Pero eh, no te conviene Te conviene ponerle ventilación Una vez que ya tenés una tripulación bastante más eh, entrenada ¿no? eh, El apuntamiento podría ser una opción Pero fíjate que con 0.31 de dispersión Y si le pones comida 0.30 Como que mucho no te vale la pena Y lo demás la verdad es que no Mucho no lo, no lo recomendaría Pero bueno Seguimos entonces con lo que tiene que ver con el blindaje del vehículo. Bueno, bien, eh, a ver, eh, lo que tiene que ver con el chasis... Esto lo quería decir antes, que lo dejé ahí en, entre paréntesis. Eh, lo que tiene que ver con el chasis... Mmm, realmente es bastante, bastante deficiente el blindaje que tiene el vehículo en sí, bien. No es un vehículo en el cual puedas confiar a nivel defensivo. En el chasis estoy hablando, ¿bien? ¿Se entiende? O sea, acá... Te, traducido, te lo traduzco en criollo, Mira, acá también pasa lo mismo con las luces, ves ahí la, la visión del, del conductor, las tres ventanitas que estoy acá señalando con la manito, Mira, ves, si lo alejo, se prenden, si lo acerco, se apagan, qué loco, ¿no? No sé qué mierda habrá pasado ahí, man. pero bueno, no sé, a ver el motor también, Mira el motor, lo acerco, se apaga, lo alejo, se prende, what the fuck, pero bueno, eh, me distraigo con boludeces, la cuestión... El chasis te, va, te, te lo traduzco en criollo, en argentino. Te entra todo, ¿bien? En el chasis te entra todo, bro. Todo lo que sea tier 10 te entra, aunque te tire con, con piedras. Te tiran con cascotes, te va a entrar igual. Tier 10 te va a entrar, tier 9 te va a entrar, tier 8 te va a entrar seguro. ¿Bien? Hasta con AP. Así que tener que tener mucho cuidado. Eh, chasis, para que tengan idea, 90 de frontal. O sea, nada es el blindaje de un tier 6. ¿Bien? Eh, no, no, no estoy jodiendo. Fíjate que si vamos a tier... 6 mediano Soviet 85M ¿Cuánto tiene? Eh, 75 y 90 en la torta O sea es que Nada Es nada, que no, no, no, no tiene O sea por 15 15 de blindaje No es un tier 6 O sea La nada misma Así que no No te confíes de por demás en eso porque la verdad es que lo vas a lo vas a sufrir bastante si te pensás que vas a poder rebotar algo porque es un, entre comillas, pesado. No vas a rebotar nada. 70 de lateral, o sea, no me hagas a Scrappy con este, con este vehículo, te lo pido por el amor de Dios. Esto no se usa para hacer eh, salir y hacer a porque te la clavan en todo. La, esta parte queda totalmente frontal si haces scraping creep, acá también, te la clavan acá, te las clavan acá. O sea, no, este vehículo no está hecho para, para eso, está hecho para otras cosas que más adelante lo vamos a ver. Obviamente 37 de trasero te entra, pero yo creo que alguien le pega una patada acá al culo del tanque. Y acá también se prende la luz de lejos, no sé. Eh, te pega una patada acá en el culo del tanque y se hunde la chapa, básicamente. Y ahora sí, esta parte sí es la interesante, que es la torreta. 254 de frontal en la torreta, lo que no está nada mal. 89 lateral o 89 trasero, así que tengan mucho cuidado porque realmente eh, es bastante... Es bastante duro, pero no, no te confíes por demás porque te la, te la van a clavar igual. Así que tenés que tener mucho, mucho cuidado. No te quedes mucho tiempo en un lugar estancado. Primero, por la artillería. Y segundo, porque eh, te van a buscar el punto débil que además te la van a clavar. Si no, de última, en el gorrito de atrás, en la cúpula del comandante, te va a entrar segurísimo. Eh, bueno, esto es lo, lo, lo que te da las bonificaciones por... Eh, Ah, ok, matafuegos automático Te dan las bonificaciones por la, el endurecimiento y, y el matafuegos Movilidad, bueno, 670 de movilidad Es un pesado medio tirando a mediano No es el típico pesado, pesado, pesado eh, Como podría ser, por ejemplo, el 772 Que igualmente no está mal, no tiene mala movilidad para ser un pesado eh, Fíjense que los pesados tienen un poquito menos Um, y este tiene un poquito un poquito más, 16,13 la potencia específica la potencia específica obviamente la sacamos de la relación entre el peso del motor 41 con para el peso general del vehículo perdón, 41,53 y la potencia del motor 670 la relación entre esto, peso potencia te da un 16,13 la velocidad máxima hacia adelante es de 40 km por hora, 18 en reversa, 32.71 velocidad de rotación. Camuflaje ni nos fijamos porque realmente no nos interesa, no estamos para disparar en cuarta línea. Es un vehículo de primera línea, en su efecto podría llegar a estar atrás de, de, de algunos si es que, por ejemplo, tenés una zona llana, una zona recta. Y tal vez no te conviene estar a tiro de los pesados de ellos si ellos te están torreteando. Entonces, si vos te conviene estar en una segunda posición, un poquito más atrasado, detrás de una loma o detrás de algún eh, de escombros, algo que, que, que te cubra el chasis, bueno, eso siempre es mejor. Eh, Conflaje nada dijimos. Y bueno, rango de visión, como les decía, entonces 432 de rango de visión, así como lo tengo yo. Si sí, le ponemos la comida como lo saco habitualmente. Um, 452 ya superamos por por lejos los 445 metros Que tendría que ser el estándar del rango de visión Por eso es que yo lo llevo así uh, Y fíjense el alcance de señal es de 951 Con lo cual cualquier cosa que se mueva por el mapa Más o menos dentro de nuestro rango de alcance de señal Lo vamos a detectar, casi mil metros de alcance de señal Y mucho menos, o sea prácticamente la mitad es eh, de visión de detección, ¿bien? Recuerden que por más que vos tengas 445 metros... Mientras mayor visión tengas... Más fácil va a ser que detectes... Mayor probabilidad... Eh, de detectar... Enemigos tenés. Eh, así que tenés que tener... Tenés que tener... Eh, siempre los 445 metros... O por lo menos intentar tenerlos, ¿no? Los 445 metros... Sé que es difícil cuando empezás... Pues yo justo porque le puse la conciencia de la situación como para llegar, pero bueno, si lo tenés pelado, pelado, eh, anda equipándolo como para que vea bien. Siempre es imprescindible en cualquier tanque, por más que sea un pesado, es imprescindible llegar a, o intentar tener la mayor cantidad de visión posible, ¿bien? Porque de por sí ya pensá que vos hay algo que no tenés, que es camuflaje, con lo cual te van a ver todos siempre, y que te vean todos significa... Todos, desde la artillería hasta los cazas, hasta los pesados que tienen primera línea o los medios que estén snipeando desde una segunda línea. Entonces, eh, ya que no te descamos, por lo menos tenés que tener detección y alcance de señal para por si tenés algún, no sé, algún ligerito con ruedas que se te fue muy lejos adelante, vos tratar de poder acompañarlo porque lo vas a ver dibujado delante de tuyo porque va a entrar dentro de tu eh, rango grande que vas a tener acá abajo en el minimapa del de alcance de señal. Así que bueno, amigos, eh, dicho esto, habé, habiendo dicho eh, todas las características del vehículo, vamos a tirar una, una batallita a ver qué sale. Y, eh, y nada, después la, la comentamos luego de la partida. Eh, chicos, una cosa más. Antes de ir al campo de batalla, vamos a, a ver esto que quería mostrarles. En can, estamos acá en tanks.gg eh, para que puedan ver lo que les decía que el tema del blindaje es que acá te entra pero... Todo no, lo siguiente, o sea, te entra, pero cualquier cosa, boludo. Es, es realmente de, de, de, de papel. El frontal del tanque está como muy, muy, es muy, muy blandito. Muy, muy blandito. Eh, salvo, mira acá, puede ser que tal vez no te entra ahí. Si te tiran justo en la ventanita esta, pero te tiene que tirar justo ahí y no suele pasar eso, te tiran en cualquier lugar de frontal y te entra. Y vos decís, bueno, la torreta es dura entonces. Cualquier cosa, eh, saco torreta y estoy tranquilo porque tengo 254. Eh, bueno, la verdad es que no, tampoco. La torreta tampoco es lo mejor del mundo. Bien, eh, fíjate que tenés 257, pero es que... Te entra todo. Te entra todo acá, te entra todo en el lateral. Eh, tranquilamente. O sea, ni llega, mira, todo verde. Literal, o sea, todo verde. Eh, entonces, estás medio, medio jodido. Eh, es que igualmente te van a entrar acá. Te van a entrar acá o te van a entrar arriba en la cúpula. Acá te tiran siempre. Cualquier tanque medianamente preciso te la clava ahí seguro. Y si no, te la tiran te tiran acá al costado del mantelete y te entra, pero segurísimo. Y si no, pegado al cañón, ¿ves? Pegado al cañón. Es que pensá que te enfrentas a cualquier cosa que tenga más de 240. O sea que todo tiene más de 40. Pensá que un tier 8 ya con APCR eh, eh, tiene do, entre 2.55, 2.65, más o menos. Algunos 2.70. Así que bueno, pensá que cualquiera con APCR acá te va a entrar, bro. O sea, tenés mucho, mucho cuidado. Eh, bueno, quería mostrarles eso. Básicamente, obviamente que esto no, como les decía, no es para hacer side ni mucho menos. Eh, tenés que tener mucho cuidado porque en cuanto lo inclinaste un poquito. Igualmente, mira que, que, que está bastante bien, pero el tema es que te la clavan acá igualmente. O sea, no, no, no hay chance. Poner que gires un toque la torreta. Eh, así ponele, pero es que tampoco, porque dejaste. No, no, no, o sea, no estás en el horno, bro. Tenés que tener mucho cuidado con este vehículo Hasta que por lo menos sepas dónde de dónde tirarle Es que después ya directamente en el mismo juego te vas dando cuenta Ahora porque es una novedad, pero... Es que acá le entra todo 255 Un tiro 8 te entra, pero tranquilo Y después algo que tengas la suerte Que justo pegue acá, que justo pegue en esta línea de acá del costado Pero es que, si no... Es complicado Es un tanque que no es tan fácil de usar Sí tiene un gran cañón Tiene una gran precisión, pero... Ya te digo... Esta torreta, mmm, hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, ahora sí, vamos a. Vamos al campo de batalla y. Así podamos, por lo menos podemos probar cómo, cómo va este tanquecillo. Vamos. Bueno, amigos, acá estamos entonces en El Heluf. Contra Tier 10, contra un Chieftain. ¿Qué quiere que haga con esto? Contra un Chieftain. Contra un Chieftain. Se va a poner ahí va a base su partida. Decime que hay. Eh, nunca extrañé tanto una artillería como hoy, boludo. Tenemos un 279, bueno, por lo menos eh, Y va, ah, el Super Conqueror también, torretea bien Eso me gusta Yo me voy a ir allá para hinchar un poco las bolas, más que nada Porque, en realidad, a mí no me conviene estar tan... No soy un Emil, realmente, no, no tengo una torreta tan dura como para... Enfrentarme mano a mano ni, ni por casualidad con un chifta, y no olvides, no hay chance. Super Conqueror tiene tres marquitas. Si las hizo él, bienvenido sea. Puede ser que tengamos chance de ganar esta partidilla. Si no, veremos. Quiero aprovechar, a ver, que el TNH está de aquel lado. Que se lo están comiendo crudo. Cualquier lado. El tiro a cualquier lado. no prende un fuego. No es una buena posición esa para el francés. Chau, lo volaron mal posicionado nuestro... ¿Quién era? TNH. Es raro que se pongan en esa posición, ¿no? Más con, con los caza que hay de tier 9 y 10, o sea. Es obvio que en cuanto te vean estás, pero muerto no, o sea, muertísimo. Bueno, vamos a ver si. Si podemos entrar un poquito en combate. Fíjense lo que les decía de la radio, viste, que te llega todo el mapa, está, está bastante bueno eso. Bueno, eh, a ver qué vamos a hacer acá en esta partida. eso es realmente lo malo de los mapas. mira están los 4 ahí, ya, ahí ya no hay lugar. Ahora arriba está ahí como 5 ahí arriba. Tampoco va a haber lugar. Me mando rapidito para acá antes de que me vean. Porque si me ven soy pollo. No sé quién es Uy, chau Super Conqueror. Chau las tres marquitas. limpiando a todos los compas. Eh, la verdad que sí debería. No. Y pasa que lo revendes al chaboncito. Ese tiro, ¿qué pasó, boludo? Tardó 15 segundos en salir, boludo, WTF. Ese sí salió bien. Chifna que te tira con, con oro te entra en cualquier lado, obviamente. Voy a dejar vivo, bro Ahí en el Chief Time, el rey de la bailanta Acá Claro que sí, anda a hacerle algo al Chief Time, bro volaron a la mierda bro. Buen ardo. Eh, a ver qué mierda más podemos hacer. Perdón chicos si no hablo mucho porque estoy más o menos tratando de. Más o menos, tratando de concentrarme. No me quiero comer los 700 que pega el T30 Ya está, ya disparó Se fue cagando el charfuter ¿no? Sí, 2683, No, tampoco andan mal El eh, se 100 le cambiando para atrás Junto con el Butcher, así que, que tener un cuidado bárbaro Ay, como se me movió la cámara, culiao. Le tiró el doble cañonazo, boludo. Vamos. ¿Qué queda? Batcher ya para de 100, eh, Charfeather 4. Ah, bueno, ya está. ¿Qué es? El Batcher. No le entro, pero ni. No. ¿Por qué me hiciste eso? Uh, Estaba la bestia ahí. Mira, mira. Ah, Charfutter está disparando, boludo. Qué pesado este chabón, boludo. Y el tirando tirándote de oro. Como si no hubiera mañana contra un tier 9. Que encima tiene la torreta de un tier 8. Eh, pero bueno, está bien. No pasa nada. 830 de bloqueo contra tier 10. Eh... Igualmente yo no puedo decir nada porque yo también le tiro oro, así que. Yo al Batzer ahí no le voy a hacer nada Traquealo bro, comete un tiro y traquealo No, mi amor Pero por favor, King Ragnarok Te le pones al costado, te comes un tiro Pero tenés toda la vida casi bro no, Autopuntado no Ahí va, ahora sí, al costado sí, claro, muy bien Perfecto, ahí va, bien, bien, bien, muy bien Ahora sí, ¿así? ¿Ah, sí Comete el tiro de Jotpanzer ahora ¿Quién se come los mil siembro? ¿Se la puso o no? No, no, se la va a poner Si sí, ese tiene 0.30 de, de, de dispersión Pero pff. Uy, ya te estás esperando para meterlo los dos juntos eh. Lo cagaron <ríe> Le cagaron Le cagaron la, la kill Va, ah, la kill no, porque en realidad lo terminó matando Pero le quería meter en la doble bomba, que hijo de puta de eso. Soy unos crea. Bueno. Eh, hicimos lo que pudimos, chicos. No 3.119 lo cual no, no está del todo mal. Eh, pero. Pero bueno. Más que nada para que vean un poquito cómo, cómo es el tanque en sí. O sea. Cómo hay que manejarlo. Hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cabeza. Fíjense que no me lancé de, de, de, de lleno contra los tier 10 porque es que me iban a hacer mega archipollo. Otra cosa, fíjense el tema de los bonos, también te dan los bonos, este tanque también da bonos, ¿ok? como los tier 10, y se supone que te da créditos también, bueno, 54.000, y eso que use oro, más encima, más la comida, o sea, así todo, 82.000, eh, bueno, está bien, hay batalla eh, por misiones, o sea que serían 82 menos, 50, eh, menos 57 menos 20. 67-77, bueno hubiese ganado 5000 créditos Pero fue todo oro Y encima eh, Ganamos bonos, así que no, ni tan mal tampoco 3239 de Experiencia, vamos a aplicar el por 5 eh, Y en el reporte del daño Obviamente el chiste, pero es que tiene una ventaja Yo la verdad No, no es de malo porque sé que hay mucha gente que, que lo tiene y todo, pero Es que es un robo, boludo, es un robo el chistan comparado con el resto de los tanques del juego es un robo, chabón. No sé cómo, normalmente te digo la verdad, no sé cómo podían sacar de tanque, boludo. Mirá, recarga en 10 segundos, pega 440, penetra 270. 350 de torreta, boludo. Y encima todo redondeado, solamente acá arriba. No, no, está re jodido, boludo. Potencia, se mueve rápido, tiene buena velocidad. Tiene buena visión, tiene buen alcance de señal. Nada, no, no sé, este es una locura, boludo. Um, pero pero bueno, chicos, nada um, 40.000 de experiencia Ah, mirá, le podéis ir poniendo cosas, cierto Es verdad, me olvidé Lo del... ¿Cómo se llama? Mejoras de campo Menos 7 a la velocidad de mantenimiento Bueno, no sé, esto habría que verlo No, no, no tengo ganas de meterme acá porque si no me enrosca y el video va a durar 45 minutos Bueno amigos, hasta acá el video de hoy Les mostré lo que es el, el tanquecito en sí Con sus respectivas características Espero que les haya gustado el video Que les haya entretenido Déjenme en los comentarios Si, si se lo piensan sacar Si se, no se lo piensan sacar Haciendo esta, esta maratón de espíritu de guerra El tanque en conclusión Podemos decir que es un vehículo versátil Que es un pesado mmm, De... De primera barra segunda línea, depende, depende mucho de contra quién te enfrentes, de la circunstancia en la que te enfrentes, de, del rival. Si tenés, obviamente, un chifta en torreteándote, pero trata de ir lo más rápido que puedas. Eh, y depende, trata de ir tipo aprovechando los momentos en que los pesados, como por ejemplo recién, el 279, se lanza contra el. era el ST1 o el MST3? No me acuerdo, bueno, contra uno de esos, se lanzó y ahí aproveché yo para pegar. Obviamente, yo no me voy a lanzar. Con mi tier 9 contra nada de eso, porque me, me, me.. O sea, el M103. Porque es que me hacen pollo, ¿entendés? O sea, mi, mi, mi. chasis no me da. No me da seguridad de nada. Por eso es que le puse la resistencia. Para tener un tirito más. ¿Entendés? Porque. Siento que, que, que le es valioso. Pero si no, ya te digo, otra, otra buena. Forma de equiparlo sería con el Mecanismo de rotación mejorado o con el estabilizador Yo le pondría, la verdad, si no te, no te Convence esto, que es muy posible que no te convenza eh, Yo le pondría uno de estos dos Segurísimo, de cajón De cajón porque mmm, Para mí Puede que le haga falta alguno de estos dos No sé si en el futuro se lo cambiaré a lo que tiene que ver Con la mmm, eh, Con la, ¿cómo se dice? Con el equipamiento, pero bueno, son son gustos Son formas de jugarlo, son formas De, de, de, de, de, de ir jugando Este tanque, y bueno, nada chicos, eso eh, como les decía, espero que les guste Dejen el like, suscríbanse, déjenme los comentarios Que los voy a estar leyendo como siempre todos Y díganme si van a hacer la maratón O no la piensan hacer, o si dicen, bueno, no sé Lo voy a hacer pero hasta el nivel 80 Cosa de tener el 80% de descuento Y después pongo, no sé, 200 pesos y me lo compro O lo que sea, no tengo idea cuánto vale pero, pero sí, así que bueno amigos Les mando un beso gigante, cuídense, que sigan bien Feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo Y nos vemos en el próximo video Chau chau